Creo que el foco debe estar siempre en construir y fortalecer los procesos desde los territorios, pero eso tampoco puede significar que ignoremos o dejemos de lado totalmente al Estado o las organizaciones internacionales. ¿no? Y hablábamos al principio del programa de la Cumbre Mundial por un Pacto Ecosocial. Y vamos a darle la bienvenida a Breno Bringel. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Y fue uno de los participantes que llevó adelante del 29 de junio y al 2 de julio la Cumbre Mundial de los Pueblos, co-construyendo un nuevo mundo ecosocial, no dejar a nadie atrás. Impulsada por UNRIS, este, también por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, contó con el apoyo de más de 20 organizaciones entre las que se encuentra Claxo. Pero le damos la bienvenida a Breno, bienvenido al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a ti a Claxo y un saludo a todos los que nos están siguiendo. Breno, entiendo que en estos momentos estás eh, en Madrid, en España. Ahora sí, estoy por aquí eh, preparándome para seguir en breve a, a México, donde en, una sena, en unas semanas tendremos el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología de ALAS. Sí, claro que sí, es uno de los, de los puntos centrales de, de la agenda de las ciencias sociales de los, próximos, de los próximos días. Pero, Breno, a ver, en principio, nombramos la cumbre mundial por un pacto ecosocial. Si tuviésemos que situarlo, ¿por qué hablar de pacto ecosocial? ¿Cuál es la importancia? Eh, ¿Cuál es el sentido de hablar de este pacto? Porque por ahí hay gente que del otro lado está mirando y dice, ¿pacto ecosocial? ¿Por dónde va eso? ¿Por dónde va, Breno? Muy bien, Gustavo. Mira, hay que, yo creo que diferenciar dos cosas. Lo que tuvimos eh, a finales de junio y principios de julio fue una cumbre mundial de los pueblos convocada por Naciones Unidas y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, como bien dijiste, ¿no? Y el objetivo de esta cumbre era, bueno, pues promover una especie de conversación global para intercambiar, ¿no? Ideas, perspectivas sobre las políticas ecosociales que necesitamos. Para afrontar la tremenda crisis socioecológica que es. ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues, construir un espacio de articulación, incidencia política, eh, que permita, bueno, catalizar campañas, prácticas concretas. En esta cumbre eh, hubo más de 200 sesiones, eh, participaron miles de personas de todos los continentes en diferentes tipos de diálogo. Fue muy interesante ver, por ejemplo, la coexistencia ¿no? de formatos más convencionales entrevistas, conferencias, paneles con otros mucho más abiertos, eh, pues yo qué sé, por ejemplo, vídeos de TikTok, bailes, canciones, poesía. ¿no? Y dentro de esta cumbre eh, eh, mundial de los pueblos... Claxo y el Pacto Ecosocial del Sur, que es una iniciativa latinoamericana, de la cual formo parte junto a muchos compañeros, compañeras, activistas, intelectuales, organizaciones sociales, nosotros participamos en dos de las actividades centrales de la cumbre. En ese, en ese camino, Breno, no sé si nos escuchas bien. O un pequeño cortecito, pero fue muy breve. Nos estás escuchando bien, sí. ¿no? Escucho bien, sí. Perfecto. Breno, en ese, en ese camino, y ahí estamos viendo la, este, la imagen de, de representación, digo, ¿podemos hablar de sociedades menos desiguales, eh, de lógicas menos neoliberales, eh, sin pensar en una visión que tenga en cuenta lo medioambiental, el impacto que hacemos al medioambiente, la construcción unificada con nuestra tierra, o es imposible? Mira, Gustavo, esa es una pregunta, una cuestión muy importante, ¿no? porque lo que estamos viviendo ahora mismo es una auténtica disputa de sentidos sobre las transiciones socioecológicas. Y de eso, eso tratamos. ...estamos fundamentalmente en la cumbre y de eso, bueno, de ahí nace, digamos, la iniciativa del Pacto Ecosocial del Sur... Eh, y traté de, en la cumbre de exponer un poco nuestro recorrido. ¿no? El Pacto Ecosocial del Sur, pues, para quien no conozca, es una plataforma amplia que surge hace dos años eh, reuniendo activistas, organizaciones sociales, intelectuales. En este momento inicial y dramático de la pandemia, del que nos hablaba Karina antes, ¿no? eh, nos motivaba bueno, la urgencia de construir dinámicas sociales, propuestas para contrarrestar la destrucción de los ecosistemas y estas dinámicas precisamente de reacomodo capitalista transvertidas de verde hoy, ¿no? Eh, para partir de ahí, bueno, pues, eh, configurar un horizonte más colectivo de transformación ecosocial para la región. Y me parece importante para la pregunta pensar, ¿no? Que nuestro diagnóstico partía de la idea de que en estos tiempos pandémicos, eh, nos estábamos jugando la vida, no solo por los negacionismos y, y las nefastas gestiones gubernamentales que tuvimos en muchos de nuestros países, sino también precisamente por esta disputa de futuro que empezaba a proponer transiciones socioecológicas, pero desde una No, bueno, tú nos estabas planteando, digamos, en un mundo en la lógica negacionista, en un mundo con gobiernos que plantean... Este, digo, cuestiones inclusive como insólitas eh, de, relacionadas con pensar que en realidad lo, la crisis medioambiental no es tal, que no existe, que es un invento, eh, y pueden plantear eso, así como pueden plantear y salir a decir que supuestamente la tierra es plana, digo, que casi sin transición entre una cosa y otra y planteándolo todo así, entiendo que en esa dimensión poder pensar que esto se construye en esta lógica ecosocial o no hay posibilidad de salida, digo, porque entiendo que de las políticas públicas, por ejemplo, es qué políticas se tienen con respecto a la lógica de la minería, a la lógica y lo medioambiental, también incorpora, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos ancestrales en sus tierras, que tienen inclusive una forma de mirar diferente, y cuánto posiblemente tenemos para aprender desde las sociedades capitalistas esa forma de mirar el, el medio ambiente el ecosistema que nos rodea. sí. Sí, efectivamente, Gustavo. Lo que planteaba es que además de esas perspectivas negacionistas, lo que estamos viviendo es una disputa también por los sentidos de las transiciones socioecológicas. Hay una serie de propuestas políticas de transiciones socioecológicas, pero desde una perspectiva corporativa, desde arriba, ¿no? que hablan hoy de descarbonización, que hablan también de una mejor coexistencia entre la sociedad y la naturaleza, pero que lejos de... Resolver nuestros problemas solo los profundiza y por eso hemos tratado de, de llevar un poco a este a esta cumbre mundial desde América Latina eh, sobre estos problemas porque es fundamental que pensemos no cómo estos estos pactos verdes hegemónicos y estas transiciones corporativas se hacen a expensas del sur muchas veces y además ¿no? eh, eh, aumentando la presión extractivista eh, que sobre nuestra región y los otros sures globales. Tremendo, Breno, porque tú ahí estás agregando un detalle que no es menor, digamos que al, al desastre de los negacionistas hay sectores que inclusive si uno escucha livianamente el discurso podrían parecer más cercanos, pero hay una apropiación discursiva de algo para no cambiar el fondo, ¿entiendo bien? Exactamente, es una especie de gato pardismo, ¿no? Eh, oh. Intentar cambiar las cosas para no cambiar y además profundizar un, un patrón de poder global revestido, eh, bueno, en este caso ahora, de, de este mantra del capitalismo, del capitalismo verde. Eh, eso lo tratamos de desconstruir. Hemos participado en esta cumbre, tratar de desmontar el sentido hegemónico que opone lo ambiental y lo social fomentar ¿no? también las articulaciones de las luchas territoriales, localizadas, con plataformas más amplias de coordinación regional, plantear una posición también más articulada de América Latina con los socios del mundo en una perspectiva de justicia socioambiental relativamente, realmente justa y popular que haga frente a todo este proceso de neomodernización verde que estamos viviendo hoy. ¿no? Y, y en este sentido, Gustavo, la, la cumbre como un detalle final, una nota final, acabó con una carta, ¿no? que es un, bueno, una declaración de intenciones, digamos, eh, que surge de ahí, eh, que me parece interesante que, que conversemos, ¿no? porque eh, al menos mi, mi evaluación un poco personal, creo que compartida por buena parte de las compañeras del Pacto Ecosocial, es... Eh, es que para buscar salidas realmente justas para la crisis socioecológica tenemos que incidir en varias espacios de la cumbre mundial, es uno de estos espacios, pero eso no significa que sea el más importante o el prioritario, ni mucho menos. Creo que el foco debe estar siempre en construir y fortalecer los procesos desde los territorios, pero eh, eso tampoco puede significar que ignoremos o dejemos de lado totalmente al Estado o las organizaciones internacionales. ¿no? Eh, por eso la carta es interesante como una carta viva, como una guía de intenciones eh, que busca bueno, pues, a establecer determinados valores compartidos eh, hacia un mundo ecosocial, ¿no? que tiene que ver con el buen vivir, los cuidados, los derechos holísticos, la ecodependencia, la construcción de comunidad. Eh, trata también bueno, pues de, de, de postular algunas ideas sobre las implicaciones de estos valores en la construcción de futuros sostenibles y compartidos, eh, sobre la paz, sobre la convivencia con la naturaleza, la, el respeto a la diferencia dentro de la igualdad de derechos. ¿no? Y establece una línea también de caminos posibles a seguir, que, bueno, pues que es un camino que tiene que ver con políticas y propuestas concretas, eh, como por ejemplo la integralidad ecológica, los derechos de la naturaleza, reformas económicas y tributarias, la protección social estatal sobre la que nos hablará Karina la semana que viene, eh, la solidaridad internacionalista, entre otros, entre otros temas. ¿no? Entonces, aunque es un foro digamos de alto nivel de Naciones Unidas, eh, y tiene como incidencia incidir en los líderes mundiales para que sean más sensibles a las voces de la sociedad, lo que urge es que también sigamos construyendo eh, comunidad y, y, y estos procesos desde los territorios. ¿no? Eh, Breno, en este camino pensaba, qué que importante, digo, pienso organizaciones como Claxo y entiendo que hay otras que también van en ese sentido, en base a lo que tú decías, no, de la importancia de trabajar con los movimientos sociales, también con la lógica de académicos y académicas, pero también con los decisores de políticas públicas, porque también eso plantea la posibilidad concreta de algunas modificaciones. Y qué importante hay algunos movimientos que vemos en la región. Hablábamos con Karina al inicio de, de Colombia. Pienso en Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez, una luchadora medioambiental en territorio. Digo, trabajó en la mina los primeros años de su vida, donde pasó un embarazo, donde pasó la brutalidad toda, que uno puede llegar a pensar, y se transformó en una luchadora... Este, de las lógicas en contra de la lógica de la minería y hay que estar en un pueblo minero que vive de la minería, levantar la voz para decir replanteemos esto porque si no, no podemos seguir viviendo, ¿no? Qué importante ahí empiece a haber algunos actores con posibilidad de conectar estas temáticas eh, y siendo decisores de políticas públicas. Es cierto y esto es fundamental, ¿no? Porque esta es una disputa a muchas escalas, eh, tenemos que construir desde el territorio, desde la comunidad, pero no podemos ignorar estas otras articulaciones, mediaciones, escalas que son fundamentales para que podamos avanzar. ¿no? Eh, es central visualizar y visibilizar estas experiencias, iniciativas territoriales para decirles a los líderes mundiales y a este nuevo mundo ecosocial que decís, que queréis construir, ya existe. Existe de varias formas en las comunidades, en los territorios, en estas experiencias. No hay que inventar la rueda, sino que hay que potenciar y expandir esas prácticas y estas propuestas de transiciones justas y populares. ¿no? Eh, Breno, en todo este camino tú has nombrado hace algunos minutos eh, gobiernos enmarcados en la lógica de la fake news, este... Gobiernos, hay gobiernos de ultraderecha brutales. Lamentablemente Brasil en los últimos años ha estado enmarcado eh, en un gobierno con, con esas características y obviamente después de poner los ojos en Chile, poner los ojos en Colombia... Los ojos están puestos en Brasil. Me encantaría poder escuchar algún tipo de análisis tuyo con respecto a lo que analizas para las próximas elecciones, muy cercanas, por cierto, en donde las encuestas parecen marcar un cierto eh, hilo de esperanza eh, con respecto a un cambio de, de gobierno, eh, pero entendiendo también que fueron años muy duros, inclusive de persecución en la lógica académica. Veíamos ahí un documento publicado por Claxo eh, vamos Juntos Pelo Brasil, que, que habla de, de, inclusive que está juntando firmas de académicos y académicas, en relación a plantear la necesidad de un nuevo, un nuevo modelo eh, político, porque realmente la situación es muy, pero muy eh, compleja. Pero, ¿cuál es tu análisis de estas horas eh, en Brasil? ¿Realmente hay una, una intención de cambio? Porque la vez pasada... Fake news de por medio, persecución eh, política y judicial, obviamente que fue muy fuerte. ¿Estamos en un momento diferente o puede llegar a pasar algo parecido a lo que sucedió en las últimas elecciones? Uh -huh. Bueno, tienes toda la razón, Gustavo. Vivimos un momento muy instable, dramático, diría, en Brasil en los últimos años, ¿no? Y a medida en que se acercan las elecciones, ya son en octubre, Bolsonaro se pone cada vez más al ataque. ¿no? Estos últimos días, por ejemplo, ha amenazado no aceptar los resultados electorales, siguiendo una serie de apariciones en las que intenta generar un ambiente de desconfianza y de deslegitimación del sistema electoral también, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues Lula sigue consolidando su amplia eh, alianza electoral. Eh, ha construido un frente amplísimo que incluye fuerzas diversas a la derecha y a la izquierda del Partido de los Trabajadores, con equilibrios complejos. Eh, bueno, el candidato a vicepresidente con Lula es Gerardo Alckmin, y así como nombrabas Colombia ahora, eh, y teníamos la alegría de nombrar el dúo Petro-Francia, en Brasil tenemos quizás la tristeza de nombrar el dúo lula Alkimin, que es un político conservador muy tradicional, un ex-contricante de Lula que ahora lo llama compañero. ¿no? Y creo que eso hay que nombrarlo, pero por motivos opuestos al de Colombia, pero sobre todo porque eso dice mucho sobre los condicionantes de un futuro gobierno presidido por Lula. ¿no? Eh, pero independiente de eso, esa no es una elección cualquiera. Una eventual reelección de Bolsonaro terminaría de hundir al país, ¿no? Y tenemos que evitar que esto ocurra apoyando masivamente la campaña de Lula, que hoy es el único capaz de derrotarlo. Tenemos que hacer eso de todas las formas posibles, con movilización en los barrios, en las calles, en las familias, en las redes, dentro y fuera de Brasil, ¿no? Claxo está contribuyendo a eso con ese documento. Y lo mejor que podría pasar sería una victoria en la primera vuelta, pero este parece un escenario difícil, Gustavo. Y el documento que nombrabas, que mencionabas, eh, eh, Juntos por Brasil, eh, es en realidad un documento programático que se lanzó hace unas semanas con los lineamientos que deben servir como la base para la construcción del programa de Lula Alchemy. ¿no? Y mi evaluación general es que es un programa interesante más de izquierdas que la composición electoral que armó Lula. Y, y creo que hay dos cosas, quizás, que se podrían decir sobre este importante documento programático que Claxo está difundiendo, que lo vemos ahí en la pantalla. ¿no? El primero es la idea clave del programa, que es la idea de reconstrucción. Creo que, sin duda, hay mucho que reconstruir. Necesitamos reconstruirnos y reconstruir Brasil de la devastación socioambiental, del deterioro brutal de las condiciones de vida, de la desestructuración institucional, de esa debacle ético-política que hemos vivido, que ha generado un desmantelamiento lo público, una depresión. ¿no? Entonces necesitamos recomponernos, sin duda, de esta barbarie, de esta depredación. Pero la cuestión clave para mí aquí es la siguiente, Gustavo, ¿cuál es la reconstrucción que queremos? Y creo que el horizonte no puede ser lo que teníamos antes, como muchas veces dice el PT mirando a sus gobiernos previos, no puede ser una vuelta hacia atrás, un regreso digamos hacia un pasado reciente que muchas veces se vende como una edad de oro del país, que no estuvo mal, pero que como sabemos también estuvo repleta de caminos nefastos. Por eso la reconstrucción no puede ser restauración, la reconstrucción tiene que implicar cambios profundos y este es un primer punto me parece importante. Eh, el segundo es que el programa eh, que todas y todos, y los invito a que lean y que difundan, ¿no? eh, que está circulando Claxo, eh, me parece que es un programa, con, para seguir el paralelismo que planteabas antes, Gustavo, de, de Colombia y demás, es un programa que está, digamos, a caballo entre los viejos progresismos latinoamericanos, del cual el propio Lula fue uno de los la posibilidad de apertura a nuevos horizontes. ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que el programa, digamos que apunta a los dos lados. ¿no? Por un lado, aparece en el programa muchos elementos que fueron pilares centrales de los gobiernos previos del PT y del ciclo previo de los progresismos latinoamericanos. Eh, bueno, ejemplos, las políticas sociales focalizadas hacia el hambre y la pobreza. Se habla, por ejemplo, de un nuevo Bolsa Familia, no se habla del camino que tú le preguntabas a Karina antes sobre, por ejemplo, la posibilidad de políticas más universales en ese sentido. ¿no? Otro ejemplo fuerte es que se mantiene la narrativa desarrollista, aunque ahora con un intento, digamos, de atenuarse por un discurso más sensible a la sostenibilidad, al enfrentamiento de la crisis climática. ¿no? Pero, por otro lado, aunque esto se mantiene, hasta ahí hay elementos novedosos, interesantes, que empiezan a asomarse en este programa. Por ejemplo, la construcción de movilidades sostenibles en las ciudades, la transición ecológica y energética, la propuesta de revisión del régimen fiscal brasileño, eh, de so, una reforma solidaria y justa, ¿no? Eh, fiscal... Yo creo que mayor de protagonismo para la juventud, los pueblos indígenas indígenas, la población negra, las mujeres, LGBTI. Entonces, Gustavo, eh, creo que en definitiva eh, podríamos realmente conectar esta, esta discusión sobre Brasil con todo lo que hemos hablado antes de las transiciones socioecológicas, porque, eh, por ejemplo, la idea de transición ecológica y energética aparece 10 veces en el documento, pero la noción de desarrollo Aparece 25. La, la noción de crecimiento económico aparece un montón de veces. ¿Y cómo una cosa se combinará con la otra? Todavía está por ver, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que, bueno, es hora de mirar hacia adelante. Ojalá logremos, juntas y juntos, movilizarnos, empujar, que en Brasil tengamos un gobierno que pueda dar respuestas eh, más satisfactorias a todos estos grandes desafíos que tenemos. Eh, y que no solo mire hacia el pasado, no solo mire ese espejo del pasado, sino que busque inspiración en estos nuevos vientos históricos de América Latina, que se alinee a las luchas de las organizaciones sociales y de estos intentos recientes de victorias gubernamentales que hemos tenido en Chile y en Colombia. ¿no? Creo que en el escenario institucional, para que podamos, podamos construir digamos, un nuevo horizonte regional en vez de repetir el pasado. Eh, y en un ratito, Breno, eh, lo, lo adelanto, digo después de que, que terminemos de hablar contigo, vamos a estar viendo un fragmento de Manuela Dávila que estuvo en Claxo 2022. Eh, vamos a retomar un fragmento de lo que dijo, porque todos los viernes tenemos un programa nuevo, Claxo 2022, así que retomaremos algo de un fragmento de Manuela Dávila, de lo que decía en la conferencia, que también se refería a la realidad eh, de, de Brasil. Pero hay un poco la... La, la consulta en relación a, a todo este esquema, digo, eh, ¿qué diferencias ves tú, Breno, entre esos, llamémoslos progresismos de los 2000 y poco, con eh, lo que sucede hoy en Chile, eh, Argentina, Bolivia, eh, Colombia? Digo, ¿qué diferencia encuentras? Porque, a ver, vemos diferencias desde el punto de vista gubernamental, digo, vemos también diferencias inclusive en la interrelación entre estos gobiernos, parecen más estancados en las lógicas internas que en la lógica de mirarse como nuestra América, pero digo, ¿cuáles son las diferencias que tú encuentras que nos puede dar también una pista de lo que podría ser un futuro de, de Lula en Brasil? Sí, esto es una pregunta muy interesante, Gustavo, porque me parece que hubo, hubo realmente un, un ciclo progresista en América Latina a principios del siglo XXI eh, que fue marcado por esta simultaneidad ¿no? de gobiernos que a la vez estaban gobernando nacionalmente, pero pensando la integración regional y que se basaban en elementos muy parecidos... Eh, eh, como las políticas sociales focalizadas, ese discurso neodesarrollista, ¿no? de una imagen también autónoma de América Latina en el mundo o más autónoma de América Latina en el mundo, y, y venían empujados por un ciclo de luchas sociales de organizaciones y movimientos sociales, que venía muy fuerte de América Latina con la lucha contra el ALCA, con el Foro Social Mundial, etc. Creo que lo que hemos tenido en los últimos años en Chile y Colombia es muy interesante porque la victoria de Boric y la victoria de Petro y Francia tiene que ver con otra vez gobiernos que surgen a partir de luchas antineoliberales, los estallidos que parten también de una impugnación mucho más amplia del modelo Político, socioeconómico y de sociedad que. realidades políticas eh, que vienen de estas luchas. Eh, creo que eso no está pasando en otros lugares con esta intensidad que eh, tuvimos en Colombia, en Chile. No es el caso de Brasil, desde luego. Pero creo que. Como vivimos en este mismo digamos, eh, tiempo histórico y los vientos nos empujan, yo creo que también aprender de estos errores y, y mirar hacia estas fuerzas sociales y políticas y agendas eh, centrales, en el caso de Brasil, eh, habría que cultivar y construir también estos horizontes. ¿no? Ojalá que así sea, Breno, porque obviamente las expectativas están puestas ahí y porque, bueno, eh, también hay algo de, si la, si la autorreferencia de estos gobiernos está muy marcada hacia la interna nada más, es muy difícil pensar una construcción latinoamericana, digo, que tan potente fue, recuerdo, eh, intentos de golpe en algunos lugares de la región, esos presidentes que rápidamente salían al lugar a, a, a poder poner en jaque esas lógicas de la disputa de poder digo y que en algunos casos fueron muy resolutivos en otros no pero que fueron fundamentales para regular la región y sobre todo encontrar una dinámica eh, conjunta eh, en ese camino y ya para ir cerrando Brenio, y agradeciéndote enormemente digo un, un cierto análisis tuyo de lo que fueron estos años eh, en el panorama de las ciencias sociales en brasil porque Vimos denuncias de investigadores e investigadoras eh, perseguidos en la lógica de reducción de fondos, de limitación temática. Fue, fue bravo, fue complicado, ¿no? Fueron años complejos también en las ciencias sociales y las humanidades. Sí, efectivamente, así fue. Eh, hemos pasado años muy duros eh, a ese nivel de ataque, ¿no? Eh, real del, del gobierno brasileño hacia la universidad pública, hacia el modelo de universidad pública, con un intervencionismo brutal, incluso en el nombramiento, por ejemplo, de los rectores ¿no? y rectoras que habían sido eh, bueno, elegidos por una mayoría eh, de la comunidad universitaria, pero como hay una prerrogativa del, del, del, del, ministro, del Ministerio de Educación y del, eh, y del propio presidente de nombrar una, a partir de una lista triple, y según intervencionismo brutal en este sentido, un ataque a todas las políticas de democratización eh, de la universidad pública de los últimos años, una reducción brutal del... Científico y tecnológico de Brasil. ¿no? Entonces, es una suma de, de factores eh, que se fueron se proponiendo y, y que pusieron realmente eh, en jaque eh, las ciencias sociales eh, brasileñas los últimos años, pero también ha habido mucha resistencia. Eh, resistencia, por ejemplo, de mayor articulación de las asociaciones científicas brasileñas, eh, ANPOX, que es la Asociación Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales, junto con la Asociación Brasileña de Antropología, la Asociación eh, brasileña de Sociología, la Asociación brasileña de Ciencia Política, se articularon y, y empezaron a hacer acciones conjuntas eh, y, y eso fue muy interesante, ¿no? Eh, porque no pasaba antes y realmente, tanto a nivel de, de resistencia como de propuestas también, eh, creo que ahí hay una acumulatividad de todas estas redes, de esas articulaciones que se han ido formando, que van a ser fundamentales para que podamos también reconstruir ahí eh, para seguir fortaleciendo eh, las ciencias sociales y el pensamiento crítico brasileño eh, en los próximos años, eh, a partir del momento en el que se vaya Bolsonaro, porque lo echaremos, eh, Gustavo. <risa> bueno, ojalá que así sea, este, un placer, siempre un placer hablar contigo, digo, y hay una, este, una, una forma digo, en profundidad, pero también muy abierta a, a, que, a que cualquier persona que aunque no esté metido en las ciencias sociales y en las humanidades pueda entender la profundidad de algunas de estas cuestiones porque nos tocan cotidianamente. Así que gracias por, por este encuentro. Eh, obviamente la gente que esté interesada en relación a lo que estábamos hablando, hay varias publicaciones ahí en claxo.org que pueden llegar a encontrar de la cumbre Mundial de los Pueblos, en donde hay un detalle de, de algunas de las actividades que se hicieron, de los documentos. Así que atentos y atentas. Breno gracias por este encuentro y hasta la próxima. Muchas gracias, eh, Gustavo. Siempre un gusto y les invito también a que puedan consultar la, el sitio web del Pacto Ecosocial del Sur, que es pactoecosocialdelsur.com. Seguimos. Ahí estaremos entonces. Breno Bringel con nosotros, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y estaba hablando aquí con nosotros, hablábamos del pacto ecosocial, de la cumbre mundial, de las implicancias, y también de Brasil, Latinoamérica, y cómo nos posicionamos en algunas de estas eh, cuestiones. Bueno, eh, tenemos, decíamos hace unos minutos, eh, bueno... Tenemos la, la posibilidad de revivir algunas de las cosas de Claxo 2022, tenemos la posibilidad de revivir lo sucedido en la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Y entiendo que tenemos un fragmento de Claxo 2022 para poder avanzar eh, a modo de adelanto, a modo de pasar también lo sucedido en el último programa, cada viernes. Nos juntamos una horita para repasar un fragmento un diálogo magistral, de un foro, de una ponencia y de esa manera repasamos Claxo 2022. Pero ahora repasamos uno de estos fragmentos, la política brasileña Manuela Dávila, en el diálogo magistral desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe. <música>